todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, espero que el último vídeo haya sido de vuestro agrado, ya sabéis, acordaros, si os gustan los vídeos del canal, suscribiros, like, manito arriba y darle a la campanita, para que os lleguen los avisos de los vídeos que voy subiendo. Esta pantalla o este escenario es uno de los que más me gusta, nada, ah, perfecto, estupendo. Está, ahí estamos cargando, ¿Visto? Bueno, vamos a salir desde esta zona que he marcado es solamente, hay solamente una zona que atacar vamos directamente pues rápidamente a atacar esa calle central, ahí En B, salimos de B2 vamos a hacer B3 y bueno, 3, 2, 1 bueno, T64 elegido directamente ya directamente munición tipo 2 de aguja como veis eh, he pulsado también la h que es una mejora un arreglo que tiene la la propulsión del tanque que eso durante investigaciones vas consiguiendo pues con este tipo de digamos de mejora logras durante unos segundos durante aproximadamente eh, Sí, un minuto, que la aceleración del tanque sea mayor bueno, vamos directamente, por ahí vemos algo T-64 igual que yo, venga, vamos rápido venga. A ver si, si hubiera suerte, no no lo hemos dado venga, vamos a por la zona, aquí estamos no soy el único, hay más enemigos ahí justo conquistando la zona a ver, a ver, ahora sí estoy solo ojo que tengo detrás varios. Bueno, por el flanco izquierdo, aquí en la otra parte de la iglesia, parece que tengo más enemigos. Frontal, Mis compañeros, parece que también están atacando. No hay que perder de vista nunca estas calles que tengo ahí enfrente. Aunque a priori no veo todavía ningún carro enemigo que pueda asomar por ahí. Hay uno que se está acercando. Bueno, es el compañero, perfecto. Dispara entiendo que dispara a los que tengan el flanco izquierdo, evidentemente. Tengo uno detrás, un carro medio. Que la verdad me está quitando el sueño. tengo ahí detrás. Pero bueno, el compañero parece ser que lo tienen a rayas. Y un cazacarros también. Bueno, estupendo. Acaban de destrozar justo al tanque que estaba también intentando capturar la zona A así que ahora mismo estoy solo en la zona A venga, una bomba para este tanque medio por pues si se le ocurre meterse ahí Esto, en el alto ese de la iglesia parece que hay enemigos bueno, pues nada, ni atravesando el techo otras veces incluso atravesando el techo he logrado hacer blanco bueno, la zona es nuestra impacto se ve sobre los enemigos que tengo justo y detrás creo que también me están tirando bombas a mí efectivamente juego de artillería el flanco justo ahora mismo mi flanco derecho bueno, me voy a asomar sería un disparate asomarme ahí y ponerles todo el lateral para que entre ellos fijan y eso lo a ahora bueno voy a estar un quitecito que están a raya, madre mía, me están regando bombas. Venga, vamos. El 6. Venga, otra más. Bueno, me voy a, me voy a volver a mi sitio. Parece ser. Compañero, 579. Pues otra vez la zona. ¿eh! me he dado cuenta, que la estábamos perdiendo. Bueno, pues nada, a recuperarla de nuevo. No hay ninguna pega. Muy bien. Captura de dos bases soy el único que está aquí ahí no veo nada hay un cazacarro pero no, no, no tengo la vista sigue manteniendo el tipo justo ahí justo por la parte de atrás también mis compañeros, parece que mantienen a raya el enemigo estupendo ah, sigue así Que siga así. Parece que si han retrocedido. Ese número me lo de a ver, para que está por sí. es detrás. Ahí está de las casas, un carro ligero. Ahí arriba también. Carros. Ahí no veo nada con tanto marera. Carro medio estupendo cuidado uh, BMP1 ah, no lo he visto, no ha dado tiempo venga, vamos a reponernos rápido venga, vamos, vamos, venga, ahí, ahí, ahí te voy a apuntar ¿eh? mi compañero, me socorre ah, le acaban de dar también a él venga, vamos, vamos, vamos venga, vamos a revelar rápido venga, ahí estupendo listo, otro, otro ¿Eh? 0,19 pues está ahí al lado prácticamente a ver a ver también también justo justo en esa esquina a punto de salir enfilada a la calle bueno mi compañero ha caído yo estoy reparado. venga vamos a prepararnos dándole siempre frontal ¿dónde estás Venga, ¿no de la artillería no os canséis venga vamos venga por dónde vas a salir si sé es que estás ahí venga vamos para atrás saludito no me voy a molestar ahora ahí estás, toma eh, estupendo te estaba esperando estupendo Qué maravilla así la gustó. Bueno que se llega a salir justo cuando tengo el árbol delante hubiera <ríe> pasado como en otra partida que una farola fue la culpable de que cayera bueno, aquí tengo un compañero centurión, bueno, bueno vamos a ver, y ese 4 no lo veo la parte está justo ahí vale, vamos a fuego de artillería venga, vamos a acercarnos, ya vamos a salir de aquí hay nada, nada, nada, no consigo estar detrás de la casa, está de seguro ahí no está, si no, ya lo hubiera dado vamos a cubrirnos despacio parece que los flancos están totalmente cubiertos ya me lo he retrocedido bastante la partida está yendo muy bien la... La vamos de espacio, No la vayamos ahora A fastidiar Buah. Carro medio Justo ahí Ahí tengo enemigos bueno, Mi compañero ha caído Lo tengo ya al lado prácticamente Vamos a ver Vamos a asomarnos Venga, si está destruido Un centurion A ver, a ver, a ver por ahí también carro medio, carro medio. ahí está T 54 muy bien estupendo para 3 estupendo bueno, mi T 64 está portando muy bien hoy que no me gusta este tanque es lo lento que es cuando va hacia atrás, todo lo contrario a los IS-3 y IS-4 tanques que evidentemente no me gusta nada. Prefiero, hacer. prefiero a este muchísimo. A este, este, este, este mucho mejor. Bueno, aquí ya vamos a ver. Aquí no, nada. Aquí no se ve nada. Madre mía, me estoy metiendo un fregado. A ver por dónde salimos ¡Boh! de desastre, madre mía, he puesto justo todo el lateral a este type 74 se lo he puesto fácil, venga al T10 vamos al lío, esto ya está prácticamente ganado bueno hay amigos allá arriba, ahí tengo check time 800, 800... 20 metros aproximadamente. Si los árboles no me estorban, bueno, le he dado al árbol, pero bueno, él también me ha visto. Bueno, seguimos recargando. Venga, ese proyectil perforante. Venga, vamos rápido. A ver si justo aquí en este hoyo me puedo proteger. Venga, vamos a ver. Ahí está, ahí le he dado. Bueno, ha habido rebote, no ha habido penetración. ¿Eh? Podemos echar un cable. ¡Ah, estupendo! Misión cumplida. Ah, estupendo. Está partidado muy bien. Quinto en el equipo. Tres objetivos terrestres destruidos. Dos zonas capturadas. Es las recompensas. Vale, te das Para que te hagas cuenta, premium. Sigas con la cuenta premium. No lo voy a subir. Bueno pues no está nada mal la partida estado bastante bien y los puntitos 18.484 leones de plata esto es casi 10 puntos bueno, no ha estado nada nada nada, nada. esta partida bueno espero que os haya gustado esta partida en normandía a mí la verdad personalmente me ha encantado evidentemente hemos ganado y ha salido bastante bien dos zonas capturadas o sea la misma zona dos veces estupendo y ya sin nada más bueno, me despido hasta una próxima partida que esperemos que sea igual o mejor que esta que acabamos de ver. Bueno, si os ha gustado recordad darle like, suscribiros, darle a la campanita y comentar. Hasta luego, chao.